la calle es un porbazo que uno no puede estar ni sentado en el patio la cama hay que cambiarla a diario porque es un polvo un polvo hoyo hoyo polvo esos camiones pasando y ni, ni siquiera agua les riegan y nosotros ya no aguantamos esta situación yo quería ver qué es lo que se va a hacer con esa calle porque es insoportable usted es que se sienta a comer lo que come es tierra directamente oh como seis meses tenemos ahora en este año ahora en estos últimos meses no. Dijeron que la van a hacer, pero no han dicho más nada, porque supuestamente la van a hacer cuando ya no necesiten el depósito que tienen ahí. O sea, nosotros tenemos que aguantar. Si ellos duran 20 años trabajando aquí en y 20 años, nosotros tenemos que aguantarse por vaso. Y nosotros, no, no nos vale hacer piquete, no, no no nada. Ellos vienen y mojan el día que se hace piquete, de ahí se olvidó. Y uno, mire, aquí yo tengo esta chucherita, y ya usted sabe que eso es el día entero con un paño, porque polvo que usted lo recoge así nosotros queremos ver si no hacen en esa calle porque imagínense la gente esta calle mira como está todo toredo cuando llueve ese polvo que eso tiene a uno incómodo no puede no, no hacer nada ¿Cómo se hace, la imagínense aquí toda la gente todo un dado todo es un desastre No, a pues, ver qué hacen con nosotros aquí, imagínense. A ver si nos ayudan a regresar no a calle, este pollo, esta cosa, si no nos sale de una gripa con se pollo esa y esas cosas, no más, más.